Muy buenas, eh, ¿te gustaría saber cuál es el mejor calentamiento para exprimir al máximo tu ganancia de masa muscular y tu rendimiento en el entrenamiento de fuerza? Quédate que nada te lo comento. Bueno, soy Sergio Molina, eh, ya me has visto muchos vídeos en este canal y quiero decirte que si quieres aprender mucho más sobre ganancia de masa muscular, calidad de estímulo, hipertrofia y todo esto, no te puedes perder la información que comparto en mi, en mi perfil de Instagram día a día, así que echar un vistazo, está en mi perfil y de verdad es una locura la información que tienes de forma gratuita para que puedas exprimir aún más tu entrenamiento. Bueno, hoy estamos en un día en el que te voy a comentar cuál es el mejor calentamiento enfatizado para lo que es el trabajo de al final, de entrenamiento de fuerza en general, ya sea hipertrofia, rendimiento, lo que sea. Al final, todo tiene un patrón muy común y lo que tenemos que intentar evitar es lo que hace todo el mundo: llega al gimnasio, hace un poquito por aquí, un poquito así, y ya se pone directamente en el banco con la sentadilla. No, no. Tenemos que intentar acabar con eso, porque ya no solamente hablo por el riesgo de lesión y por todos los beneficios que tiene a nivel de, de eso, de evitar ese riesgo de lesión que hay, sino ya hablo más allá, porque el calentamiento al final es lo que nos va a hacer que cada serie sea realmente efectiva. Y te explico por qué. Mucha gente, debido a que no calienta, mucha gente, debido a que no calienta, no tiene la movilidad que se requiere para llegar a una sentadilla a romper el paralelo para llegar a una prensa hasta abajo del todo para exprimir al máximo, como digo, cada ejercicio porque no tiene la movilidad suficiente y esto pasa así y te encuentras a gente que lleva entrenando 30 años que es incapaz después de 30 años de sacarle el, todo el estímulo posible a una sentadilla, como digo o a cualquier ejercicio porque no tiene la movilidad suficiente y también va enfocado el calentamiento al final para que estimules ligeramente los músculos que se van a involucrar en esa sesión y por lo tanto que le saques el mayor partido a los ejercicios. Como digo, os voy a proponer un calentamiento para que de verdad a largo plazo, porque como digo, el calentamiento no tiene que verse únicamente para intentar no lesionarte, sino se tiene que ver como lo que te va a permitir a largo plazo conseguir y sacar el máximo estímulo a cada sesión, ya sea tu objetivo rendimiento, hipertrofia o lo que sea. Y para empezar, a mí me gusta distribuirlo así. Me he traído el Juan Roller, ¿vale? que es este rodillo, que muchos seguramente lo habráis conocido y que se ha puesto más de moda eh, en los últimos años. Al final esto se conoce porque por su famoso beneficio que tiene a nivel de liberación miofacial, que esto se ha hablado mucho, se ha investigado un montón, pero para el calentamiento principalmente, si tenemos que destacar una cualidad que tiene, que como digo también se ha estudiado un montón en todos los estudios científicos, esto aumenta la movilidad articular, aumenta la movilidad articular y esto es real. Entonces, Vas a ver cómo, por ejemplo, lo voy a utilizar yo ahora mismo, como si fuese a empezar a calentar, y esta sería la primera parte, porque ayuda a ya tener suficiente movilidad articular necesaria para después enfatizar a, a el resto de ejercicios. has visto con hacer unas pasadas rápidas justamente por todas las partes del cuerpo menos por la zona lumbar porque no merece la pena y, y no voy a entrar en detalle pero por esa parte intentar evitarla pero por el resto de parte intentar hacer una pasada rápida y ya lo que hace es liberar la fascia supuestamente la, la fascia muscular y a la vez también lo que ayuda es a aumentar tu movilidad articular después de esto lo que nos vamos a ir es a una movilidad general puedes hacer un calentamiento en bicis en cinta, como quieras, puedes hacerlo ahora, justamente después de la liberación o antes, ¿vale? Da igual, pero al final el objetivo, tú no buscas, cuando vas a entrenar a fuerza, no buscas hacer un sprint. Entonces, vamos a intentar hacer que el calentamiento sea específico. Puedes ayudarte a aumentar tu temperatura corporal y aumentar y elevar las pulsaciones, que también tiene un montón de, de ventaja, pero como digo, no es, desde mi punto de vista, no es tampoco sí, sí o sí es necesario andar 10 minutillos en cinta, ¿vale? Así que después de hacer esa liberación miofascial vamos a pasar a lo que es a la movilidad general pero dándole énfasis a la articulación involucrada por ejemplo, vamos a hacer un día de pierna, por lo tanto vamos a darle más énfasis a la movilidad de tobillo, a la dorsiflexión de tobillo y a la movilidad de cadera y si vamos a hacer un día de tren superior, ya sea espalda, bíceps, ya sea el tren superior entero, le vamos a dar más énfasis a la musculatura escapulotorácica y a toda esa musculatura del tren superior, ¿vale? movilidad de hombro, etcétera. Así que voy a proceder a hacer algún ejercicio y lo vas a ver. Como has visto, es un calentamiento muy, pero que muy rápido. Ya hemos hecho liberación biofacial, movilidad general, con especial énfasis, como digo, a las articulaciones que vas a utilizar en ese día principal, de pierna o tren superior. Y por último ya, activación de la musculatura estabilizadora. Bueno, penúltimo. Activación de la musculatura estabilizadora. Que esto básicamente con una coma podemos hacerlo. O, o también dependiendo de... Bueno, si no tenemos material no pasa nada. Se puede hacer también sin material. También, aquí tenemos que darle énfasis a la musculatura principal. Si vamos a hacer al final, una sesión de tren inferior, pues le vamos a dar caña a todo, pero principalmente a la musculatura estabilizadora del tren inferior, lo que sería glúteo principalmente y core, ¿vale? Si vamos a hacer el del tren superior, le damos más énfasis no tanto al glúteo y al core, sino al, bueno, al core también, porque al final va unido, pero sobre todo a la musculatura escapular, ¿vale? La musculatura retractora escapular, para cuando hagamos los ejercicios al final tengamos activada esa musculatura que es estabilizadora, como digo. Entonces, muy sencillo, voy a coger una coma y voy a proceder a hacer algunos ejercicios para que lo veas, tanto de glúteo, core, como retracciones, como musculatura escapular y te lo voy a mostrar. Vale, como ves, es muy rápido, es muy sencillo y de verdad que esto te va a ayudar un montón. No solamente, como digo, a no lesionarte, sino a exprimir al máximo cada serie. No Tiempo total es unos 10-15 minutos y vamos, va rapidillo. Como has visto, yo ya podría empezar a hacer un ejercicio. Entonces, 10-15 minutillos. Pero por último, por último, después de esto, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a la sentadilla, le ponemos los kilos que nos toca ese día y ya está? No. Lo que entra en juego son las series de aproximación. Otra cosa que es fundamental, mucha gente sin hacer ni siquiera una sentadilla va y ya le pone 100 kilos directamente y, joder, si bajas para abajo, si no has bajado previamente hasta abajo con una serie de aproximación, te puedes romper, te puede romper y aparte no va a aplicar correctamente la fuerza, porque necesita antes saber lo que es hacer esa sentadilla, tu cuerpo viene de, de casa, no sabe lo, no, no, no lleva haciendo sentadilla la media hora de aquí para atrás, entonces, por eso es importante ya sea sentadilla, pre de banca, remo, lo que sea, que hagas dos, tres series de aproximación, donde, por ejemplo, si vas a utilizar 100 kilos en pre de banca, sentadilla, peso muerto, donde sea Vaya subiéndole poco a poco. Un ejemplo, si son 100 kilos, cojas y hagas tres series de aproximación con primero la barra sola, después la barra y 20 y 20 a cada lado, que son 60, después la barra 20 y 10 a cada lado, que serían 80 o 90, y después ya por último los 100 y hace la serie efectiva. Empieza haciendo la primera serie de aproximación, más repeticiones, y después va bajando la segunda igual, menos repeticiones y así o sea, hasta que llega a la serie efectiva vale, va bajando el número de repeticiones para no fatigarte al final con el calentamiento y con la serie de aproximación principalmente tenemos que buscar un equilibrio entre fatiga y activación vale, ni hacer mucha serie de aproximación porque nos va a generar mucha fatiga y nos va a repercutir en la serie efectiva ni hacer muy poco para no activar lo suficiente entonces una mezcla justamente en ese punto medio para que podamos aplicar y podemos exprimir al máximo junto a la movilidad Liberación miofacial y, estabilizado, y activación de la musculatura estabilizadora, le podamos sacar al máximo el partido a todo el entrenamiento. Así que nada, espero que te haya gustado y también decirte que, bueno, si no tienes un fan roller no hace falta que lo compres, si no haces liberación miofacial, lo primero que hemos visto, no hace falta tampoco que la haga sí o sí, ¿vale? Pero lo que no puedes escaparte, de donde no te puede escapar es de la movilidad articular, de la activación de la musculatura estabilizadora y de la serie de aproximación ¿vale? así que nada, espero que te haya gustado coméntame abajo si lo aplicas o no ¿vale? que me gustaría saber a ver cuánta de la gente lo aplica porque yo como digo, voy a todos los gimnasios y veo un montón de gente que que, que no le saca el rendimiento que puede sacarle al entrenamiento por esto mismo así que nada, coméntalo abajo y nos vemos en el próximo vídeo